Bien. Punto Crea. Cari, cuando te preguntan qué es Punto Crea, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se te ocurre? Pues no sé, lo primero que se me ocurre es un lugar para imaginar, crear y diseñar todas tus ideas. Y es lo interesante de Punto Crea, al final del día, pues creo que por eso nosotras nos unimos a este gran proyecto. El hecho de aprender a diseñar tus ideas, no solo en el lado de manualidades, sino también en el lado tecnológico, pues te ayuda bastante. Eso es Punto Crea, Cari. Punto Crea es una propuesta de aprendizaje no formal basada en retos, en donde a los jóvenes se les da un reto, se les plantea una situación y ellos van desarrollando soluciones que sean viables, tanto para su comunidad como para diferentes situaciones en las que ellas se encuentren. Yo, yo me acuerdo de mi primer acercamiento a Punto Crea, eh, fue el año pasado, que me me invitaron a formar parte de una actividad justo de tecnología. Bueno, aquí en Punto Crea se desarrollan habilidades STEM. Eh, estas son ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Pero a mí me invitaron específicamente en una de tecnología. Y realmente me divertí, aprendí bastante y pude como ampliar mis horizontes de qué más cosas podemos hacer y crear nosotros. ¿Y es lo que te ha gustado más estando aquí en Punto Crea? Um, realmente son varias cosas, porque ahora que ya no son presenciales nuestras sesiones y que ahora todo es virtual, me gusta bastante el ambiente que se crea en cada una de las sesiones. Por ejemplo, cuando después de haber desarrollado un reto, haber eh, planteado una solución, uh, el hecho de que los jóvenes comparten sus soluciones, hacen que uno se dé cuenta de que todos pensamos realmente diferente. Y uno dice, a mí no se me habría ocurrido eso, pero a alguien se le ocurrió. Y, y eso es lo que me gusta bastante y realmente me inspira de Punto Crea. ¿Y a ti, Cari, qué es lo que te inspira de Punto Crea? Pues el hecho de compartir con más jóvenes, como tú lo decías, el año pasado pues, nos integramos a todo esto de Punto Crea y... El hecho de que te ayuden a madurar tus ideas, te ayuden a generar más ideas, te cuestionen y pues todo esto pues implementa, complementa todo. Eso es muy cierto, Cari. Yo me acuerdo que una vez estaba platicando contigo y tú me dijiste que Punto Crea era una oportunidad para ti. Uh, en ese momento yo no te dije que ampliaras eso, pero hoy sí te lo voy a pedir. ¿Por qué tú piensas que Punto Crea es una oportunidad? Pues... A lo más cercano que me voy ahora, pues la competencia de robótica, pues fue un gran apoyo Punto Crea, ya que los financiaron los kits y demás, apoyo siempre hubo, entonces es como una llave que te proporcionan y ya tú decides cuántas puertas abrir. Me gusta esa analogía de que Punto Crea es una llave y nosotros decidimos cuántas puertas queremos abrir dentro de Punto Crea. Hablando de la competencia de BALAM 2021, Cari eh, es la ganadora del primer lugar en el área de robótica. Cari, por favor, coméntanos tu experiencia, dificultades que tuviste en el camino, eh, aventuras inolvidables. Cuéntanos, queremos saber. Todo eso pues, empezó en febrero. Pues, Fueron varios retos y lo relaciono demasiado con Punto Crea, ya que el Punto Crea se caracteriza por los retos, al final del día lo que hacemos es buscarle soluciones a los problemas que tenemos, tanto de la vida cotidiana como problemas de la comunidad, solucionándolos sí, con las cosas que tú tienes, entonces. Ese es eso ese es muy cierto, Kari. Eh, ¿Podrías brindarnos un poco de información acerca de cómo podemos ser parte de Punto Crea? Pues claro, eh, nosotros como jóvenes estamos apoyando y pues ustedes pueden abocarse a los diferentes tutores al final del día, pues cada uno les dará seguimiento para que ustedes puedan implementarse a esta comunidad, desarrollar y todo lo que ustedes puedan imaginar se vuelve realidad. Muchas gracias, Cari. También vamos a, a recordar que en nuestra página de Facebook, en la página oficial de Punto Crea, hay... Ahí hay post en donde están eh, ubicados los departamentos en los que está. I. Crea, así como también están los nombres y números de teléfono de los facilitadores para que puedan comunicarse con nosotros. Y si ustedes conocen amigos, amigas, un sobrino, un primo, y, y quieren que, que ellos tengan un, un, una aventura, una aventura dentro del conocimiento, dentro de la exploración de de las cosas que podemos hacer con nuestros medios, eh, no duden en abocarse con nosotros para nosotros poder darle seguimiento a ellos y asimismo eh, volverlos parte de esta comunidad que es punto cree Dejamos el tiempo, no sé si tienen alguna duda o algo así, para que nosotros podamos ampliarles la idea. Ahí en el, en el espacio del chat pueden anotar sus dudas, preguntas... Alguna inquietud que tengan, ahí pueden anotarla, por favor. Y recordarles nuevamente el llenado del formulario, tanto para la asistencia como para la asignación de la insignia digital. Aquí en el chat nos preguntan si tiene algún costo y la respuesta, ¿Cari? Pues no, como lo decíamos hace un momento, Punto Crea es un lugar de oportunidades y pues al final... Vamos a recibir la ayuda tanto de todo el equipo de Punto Crea como de otras personas. Correcto. Lo que Punto Crea quiere es trabajar con las habilidades de los jóvenes para que ellos puedan generar soluciones viables y con los recursos que se tienen dentro de las comunidades a las que pertenecen. El tiempo de duración de cada curso, nos vamos a estar reuniendo una vez a la semana. Y en ese tiempo, eh, la sesión va a durar dos horas. Y en el transcurso de esa sesión, trabajamos diferentes actividades, tanto como el desarrollo del de reto. Eh, ellos investigan para que ellos puedan eh, tener un poco de conocimiento de las situaciones. Y posteriormente, ellos pasan al proceso de lo que es eh, un bosquejo. Ellos piensan en una solución y luego a lo que es el prototipa, prototipado. Ya ellos lo que diseñaron en papel lo vuelven algo físico y tangible en caso de que su solución sea algún dispositivo o algo que, que, que podamos manipular. Y para la formación de tutores son... 10 meses. ¿Alguna pregunta? Ahí en el chat pueden dejarla. Bueno, más que cursos, son talleres. En donde, como lo decíamos, nosotros desarrollamos retos. Y son varios, varios retos. Entre ellos eh, hay como una gama de... De, digamos, de opciones en donde la cual los retos que nosotros desarrollamos son para que ellos desarrollen sus habilidades en cinco áreas, que son las áreas STEM. En este caso son la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática. Los retos son bastante, bastante diversos. Eh, tenemos unos retos, por ejemplo, uno que se llama comunidad prevenida vale por 20. En ello, en este reto específicamente, los invitamos a ellos a que puedan imaginar ideas para ayudar a su comunidad siempre eh, para prevenir la propagación del COVID-19. También tenemos otro reto que se llama Los Bosques son Vida, en donde damos a conocer la situación actual del mundo por la deforestación de árboles. Entonces los, los invitamos a ellos a crear soluciones para que esto no siga, siga ocurriendo. Como decían los retos realmente son bastante diversos, siempre abarcando estas cinco áreas. Aquí nos hacen una pregunta. cari ¿qué aprendizaje dejó Balama a nivel personal y a nivel técnico? Pues el hecho de primero todo lo que se imagina se puede programar. Y el hecho de no rendirse durante todo el transcurso de la competencia, pues se dieron varias situaciones. Y el hecho de estar ahí persistiendo siempre te enseña que pues, tienes que seguir con todo igual en la vida, se podría decir a nivel Profesional, pueden aparecer varios obstáculos, pero depende de ti cuánto quieres seguir avanzando. Gracias, Cali. Solo para tener contexto, la competencia BALAM es una competencia nacional de robótica que es organizada por la Universidad Galileo de Guatemala. Este año hubieron alrededor de 1.400 participantes, en la cual Cecily Guinea destacó en el primer lugar, justamente en el área de robótica. Mi persona también participó en, en, este, en este concurso y realmente la experiencia fue muy bonita. Eh, podemos conocer y saber más que todo que somos capaces de realizar cosas que nunca nos imaginamos y también los retos a veces uno dice, no, no puedo hacer esto, entonces también nos enseña mucho lo que es la persistencia. Realmente me gustó bastante participar en, en BALAM. Eduardo, adelante, el tiempo es suyo. A sus criterios de ambas, ¿qué conocimientos básicos eh, es esencial para el curso, por ejemplo, o el, el, el reto de robótica, por ejemplo? Pues conocimientos básicos, creo que el hecho de... Siempre estar comprometido al final del día, todo se aprende y todo se puede. El hecho de comprometerse y trazarse en la meta de que al final del día va a lograr hacer lo que se propone. Para complementar lo que decía Cari, eh, realmente todo lo aprendemos desde cero. Entonces, así como un requisito de tener ciertos conocimientos previos a, eh, no son muy necesarios porque... Eh, Digamos, el aprendizaje, el seguimiento que se nos da, pues es desde, es desde cero. Gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Pueden activar el micrófono también, si así lo deseen. Muy bien, les agradecemos por lo que nos han brindado, el prestarnos estos minutos para escucharnos en esta conversación que tuvimos con Cecily y así como también nos alegra el hecho de que se hayan interesado en conocer Punto Crea, los invitamos para que puedan formar parte de esta comunidad, así como también eh, difundir que, que hay comunidades que dan estos, estos retos, que desarrollan este, este tipo de retos sin ningún costo alguno. Y realmente el. El beneficio pues es, es individual, lo que queremos es romper las barreras del pensamiento y abrirnos a nuevas soluciones. Muchas gracias por el tiempo.